¿Se puede ser un buen hombre y hacer mal algunos capítulos de tu vida? Si en el pasado cometiste errores, muchísimos errores y si no fuiste fiel, si no fuiste honesto ni responsable, no hay problema. Puedes aprender de aquellas experiencias y continuar a avanzar siendo un gran ser humano. Una de las virtudes de los hombres es pedir disculpas por los errores cometidos, pero un buen hombre rectifica aquellos errores y no los vuelve a cometer nunca más en su vida si en el pasado diste todo lo mejor de ti y no recibiste nada a cambio no te preocupes es parte de ser un buen hombre hacer actos grandiosos hacer actos nobles aunque lo arriesgue absolutamente todo y no reciba nada a cambio si en el pasado en varias ocasiones intentaste curarle el corazón a tu ex para que vuelva a creer en el amor y te ame profundamente pero lo único que lograste fueron mentiras, fueron engaños y que te lastima el corazón, no te preocupes. Perdona, avanza, supera. Si en el pasado dejaste de creer en el amor debido a las varias decepciones amorosas, por favor entiende entiende que no todas son como tu ex, entiende que no todas son como aquella mujer que te lastimó, que te traicionó, que te rompió el corazón. En esta ocasión, enamórate de una mujer que quiera una relación de propósito contigo, de una que quiera construir un futuro a tu lado, de una que tenga la valentía y la voluntad de continuar a tu lado, a pesar de las diferencias, a pesar de las tormentas. Porque cuando una mujer te ama de verdad, no es necesario llenarla de lujos y detalles costosos. Cuando una mujer te ama, de verdad se queda a tu lado, así no tengas nada económico que ofrecerle. Aunque para el resto del mundo tú seas un fracaso, tú seas un error, para aquella mujer tú siempre serás un hombre impresionante, un hombre maravilloso y siempre creerá que puedes ser mejor de lo que ya eres. Para ella las mejores citas serán una noche en tus brazos viendo películas o una caminata de tu mano. Y para ella, esas serán las mejores y las más bellas experiencias a tu lado. Indudablemente van a haber personas que te critiquen e incluso otras que hasta aseguren que eres igual a todos los hombres. Pero no te preocupes, el hecho de que hablen no quiere decir que tú seas ese tipo de hombres. Tú Sigue siendo tú, sigue dando todo lo mejor de ti. Sigue siendo ese hombre que impulsa, que motiva, que apoya. Ese que sorprende en los momentos más inesperados con pequeños detalles. Ese que siempre le mueve el piso a su esposa, siempre le mueve el piso a su amada. Ese que siempre está dispuesto a ofrecer un abrazo sincero y un beso en la frente. Ese que ama sin reservas y no tiene miedo de expresar su amor sigue siendo ese buen hombre recuerden hombres que ustedes son maravillosos ustedes son perfectos así que no no se dejen opacar por una mujer manipuladora controladora por una mujer egoísta que no los deja avanzar que no los deja crecer que no los deja superarse sean altos sean bajitos sean flaquitos sean gorditos blanquitos gorditos como sean todos son perfectos